Combate donde ya se había definido todo. Jason vuelve por su revancha a enfrentarse con su archienemigo, Freddy Krueger. Batallas especiales de Halloween. MCD Music. Oh rayos, Jason, otra vez vienes a perder. ¿Acaso no aprendiste desde la última vez? Bueno, ahora quieres en un combate de. Por mí no hay problema, vamos a empezar Esta vez te derrotaré con puro punchline Tu máscara es blanca de inhalar puras line Ya que en esta guerra no sales de la red line Llegó la hora de tu pesadilla en el freestyle ¿Te crees el mejor asesino con ese machete? Mejor llamemos a Danny Trejoel si lo merece Porque tu forma de matar a mí no me convence Hoy es viernes 13, y si la besas más me crece Uno, dos Jason ya está aquí 3, 4, con, con machete, machete en mano 5, 6, vengo a, a darte fin 7, 8, en esta batalla serás tú quien se vaya a dormir Sabes que a mí es a quien todos temen Y tú solamente eres una simple peste Me comparas con y Trejo ¿Es en serio? Tú mismo cavaste tu tumba en, ¿En el cementerio Tu cara de chorizo da vergüenza ajena como tus cuchillas que son de mano tijera Y no olvidemos que tu papá te jodió Por ser un sucio y triste alcohólico En serio hablas de mi papá cuando tu mamá es una psicótica No me avergüenzo de cómo me veo, yo no uso máscara patética Pero vamos que quiero burlarme del discapacitado Llora Jason, llora porque el llanto se desahoga Que me vaya al cementerio ¿Qué me estás diciendo Pero si es que yo vengo desde el mismo laberno Seré tu infierno, no puedes esconderlo. Lo enfermo yo voy a hacer que hagas tu propio entierro hoy si un pacto con morfeo le quitaré todos tus deseos te poseo cuando quiero maldito pobre feo porque en tus pesadillas eras mi trofeo al asesino de crystal lake nadie se le compara al menos en mi familia nos queremos de verdad no como tu hija que te dio un triste final como a tu saga que no tenía nada más que dar uso máscara porque me da más estilo pero tú careces de esto y más, amigo Para hacerme dormir necesitas poseer a un humano <risa> Vaya burla que eres hermano Pero bueno, ¿qué más puedo esperar de ti? Si mi saga aplastó a la tuya, en fin Este viernes 13, la sangre corre aquí Porque decidí salir a celebrar Halloween ¿Quién te ha gustado más? Escríbelo en los comentarios wo <laughs>